Bueno, sí, caratati, roba yo. El día de hoy tenemos juegos y juegos y juegos. Se viene la Navidad y, pura así, estamos en Navidad. Sí, Navidad. Vamos a jugar Dreaming Soccer 2023. A, el Ayer o, fue el viernes. No, viernes no. Fue el domingo. Fue el domingo. No, el sábado, el, sábado, el sábado, perdón. El sábado fue que pusieron Dreaming Soccer 2023. Fue en el 2022, 2021, 2020. Así era. Hasta llegar al 2023. Ahora nomás le voy a poner el equipo. Lo primero lo primero es poner el equipo. Sí, poner el equipo rapidísimo. Rapidísimo. Vamos a poner el equipo. ¿Qué le parece a usted? Poner el equipo. Vamos a poner primero a Santos. Tenemos ahí todo. Voy a poner. A ver. La delantera voy a poner a. a verdad que le voy a mostrar primero lo que. El jugador que tengo. Ahí nomás. Le muestro. Y ahí nomás lo pueden ver ustedes. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a poner a, a está todo bien, está todo bien aquí, están bien organizados, vamos a jugar un partido amistoso, un partido amistoso, vamos a jugar contra Metis, vamos a jugar contra Metis, un equipo que medio, eh, tiene más negro que blanco, y nosotros tenemos equipo blanco y negro Bueno, vamos a empezar, el partido, voy a subir un poco de volumen, ahora sí, voy a relatar yo, voy a relatar yo. Ahora le voy a decir los jugadores, a ver, Niani, Musabu, verá, ahora en tu rato le digo, base, se llama Bats, Bats, Bats, Bats, aguantar así nomás, y el equipo lo llamamos así Tire Club, eh, bueno, ahí nomás estamos sali están saliendo los jugadores, en la cancha, salen los jugadores de la cancha, bueno, vamos a empezar con el primero que sería Tire Club, vamos a ver cuál tiene, tiene a el colegio Niasi. Niasi. Tiene a, a Straff. Tiene a Braga. Tiene a Watt. Tiene a Yapi, Lemar. Santos. Henderson, eh, eh, Chamán. Boise Martínez. Ahí tiene la línea. La primer línea. Bueno. Empieza el partido. Basi. El de Matisse. Mataf. Chau, Guay. Wey, mejor dicho, perdón. Braga va. No puede Braga. Se la saca. Uy, se la sacó revolando. Y la tira. Eh, Astraff. Arranca. Durman. Vaiga. Vaiga. ¡Al palo! Al palo. Arranca así. Se viene para arriba la pelota. ¡Ay, tapa el palo otra nuevo! Basi se pasó, Basi se pasó. Ahora un ratito les muestro la repetición. ni hace hoy se va Martínez. Arranca Martínez. Se viene Martínez. Se viene el disparo y tal ¡gol! ¡Gol! gol de Martínez. Golazo, repetición. Martínez la clava. Así jugó Martínez. ¡Eh, golazo! ¡Clavadito en el A, en el medio del ángulo! En el medio. En la derecha lo clavó. A ver si juega, bueno. Sí el partido. 1 0. Mistoso Internacional. No, no pa eh, Partido Mistoso. Se va afuera. Saca Tigre. Y Ward. Henderson, va para Martínez, Martínez no se la pierda, se viene, Voice, santo, santo, santo, santo, Uy, oh, ay, se atira a puerta, sería saque Daco para bots, para bots, sí, a bots. Bo, un bots que tiene más, delan, más equipo más fuerte de este lado y de este lado que en el medio, por eso empuja Tigre a lo máximo. Arranca Baraga que quiere marcar, se viene Niani, Maiga, Enderson, saca Enderson, se viene la pelota, saca Martínez, Boy se está esperando, no puede, la pasa, la tiene yute Enderson va, no puede, Enderson, no puede, Santos, no puede, Santos, Valemar, Guaye, el equipo, el equipo, Violeta se viene, tapa el arquero, se la tiene, Va sacando rápido. Yapi. Wood. Sacaniane. Dorman. Braga. Martínez. Para Boise. Boise. Boise. No se la pierde. Arranca Boise. Boise. Boise. Boise. Boise. Boise. Remate. Saca. Enderson. Yapi. Yapi, Yapi, Yapi, Yapi para Martínez. ¡Y Boise, gol! ¡Gol! De Boise. Martínez la dio para Boise. Y Boise, claramente, que una dupla con Martínez. Ahora re... ¿Quieren ver la repetición, por favor? La tenía Yapi. Yapi para Martínez. Martínez se la pasa. Y se la pasa a Boise. Y Boise la clava y ahí se juega el partido bueno arranca la pelota sale, Boise ahí está, está cansadísimo, bueno en rato hacen el cambio me parece que entra Golden, no, Golden por Boise o por Martínez, ¿qué que por Martínez? bien arranca el marcador se viene para arriba, arranca para el Yau, se viene Yau, se viene Goye se viene Goye para que quiera pelota, no puede, se viene para arriba se centro, vaya, pino, pudo, no puede, se descanso Descanso y se sigue el fútbol. Y Así nomás sigue el partido. Pase un poquito largo este partido. Así nomás arranca posición. Vamos a ver las defensas. Ahí la tienen. Vamos a ver ahora, si lo voy a decir, la posición total de disparo. en total de 3-3. Tigre 3. Eh, Martes 3. Un equipo italiano. Eh, ya. Disparo al arco, sería de 3 para Martis y 2 para Tigre. Eh, saque de esquina, 0 y 0. Finalización de pases, 80 Tigre, 80% y 75% equipo de Metis. Y después falta 0-0, tarjeta amarilla 0-0, fuera de juego 0 y 0. Vamos a seguir con el partido. Van a hacer el cambio Tigre, quiere hacer unos cambios. Arranca, arranca eh, Henderson con el primero se viene Santo Santo para Braga Braga para Wode, Wode sí arrapa acá para ahí saca YukDao YukDao no puede se viene para arriba para Uye Uye la saca la, reta, la, saca. la saca y no puede entra Zambada no puede se viene el conjunto de Gomez bueno, se viene el centro ahí está Udbol Fau Fau para meter vamos a ver si puede no puede, se viene el chamán chamán, chamán chamán, chamán, chamán Martínez, Martínez se viene y eh, fuera de juego de tigre fuera de juego de tigre estaba clavadito ahí remate de Gandu. Gandu para Basi Maiga Maiga para Ma Musaiba va, arranca, va Y corner Para Met U, Udol Udo con la defensa se viene para arriba, remate, gol ¡Gol! ¡Oh, oh, de Matis Matis, Matis Así arrancó la jugada De gol de matis Que corner, que corner Golazo ¡qué golazo, clavadito ahí Bueno 1-2. Está complicado el partido, Tigre. Le falta un gol. Se viene Astraf de Mar. Boise. Boise no puede. Saca la pelota. Enterstone eh, Iván. Basí. Basí Yapi. Udol. Udol si puede. Maihi. Maiji, toca la pelota, se arriba, arriba, arranca la pelota, se viene Boise, Boise, Boise, nadie lo para este, se viene Lamar, Lemar lo va a cambiar, cambia para atrás Lemar, mar, lo quieren, no lo quieren ahí al lado, se viene, arranca Martínez, santo, santo, santo, santo, santo, da la vuelta, santo, remata, santo, no puede, se viene el rebote y se va derecho a la, al, al, al arquero. Saca la pelota. 82 minutos. Se viene la pelota. Se viene, se viene. Remate. La para atrás, la Tira para atrás porque se el tiempo. Arranca para arriba. Saca la pelota. Remate. ¡Eh! El bolero la agarra. Woy Se llama woydija El mejor arquero por ahora en el estadio. Por ahora se viene Martino. Puede Martino. Woyat. El equipo de Bats. Se viene. Arranca neyne Maiga, que estaba, Maika se... Musaibi Se viene Musaibi Se viene Musaibi No puede Se la va atrás, se viene para arriba Rebate la pelota Y está ahí, se va Y se ha salvado Tigre Se viene otra vez de nuevo Se viene eh, eh. Ha ganado Tigre Vamos a ver la posición Bueno vamos a ver Total de disparo 4 de Tigre Total de disparo 5 de Mets Disparo a puerta 3 de Tigre Disparo a puerta 4 de Mets Saque de esquina, 1 de mat, 0 de Tigre. Financiación de, de esquinas. Saque de esquina sería de 0 de Tigre, nada de Tigre. 1 de Mets. Financiación de pases, 78% de Tigre. Más, eh, menos que 77% de Mets. Faltas, 1 de Tigre eh, y 0 de Mets. Tarjeta amarilla, 0 y 0. Fuera de juego, 1 de Tigre. Bueno, espero que les haya gustado el distrito. Vamos a verlas la pase los posiciones de juego ahí está la línea cuando la tenía eh, Baise se viene Baise y le remata le pegó en el travesaño así jugó y ahí no tocó y la tenía y eh, Voice la clava donde tenía que clavarlo y ahí está la definición de gol que lindo gol para eh, el conjunto de Tigre que siempre gana Ahí la tenía el conjunto local y ahí la tiene eh, otra de nuevo, Voice y clava, uh, y le erra ahí. Ahí cuando le erra y, y ahí sale el conjunto de Bets sale, sale y remata un buen Five y golero de Nice. La tenía y ahí sale el conjunto de, de Tigre por el descuento. El 2 se viene ahí, la tenía y remata. Ahí le funde el arco el 2 a 1. Ahí la tenía el 2 a 1, se viene para arriba, la tenía. Pasa y el remate y el definición de gol. Espero que les haya gustado el partido. Buen relatador, buen editor. Tengo por ahora, tengo buen editor. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like, comenten todo, todo y todo. Gracias, por favor, gracias y suscríbanse y dejen su like.